Hoy os traigo un nuevo vídeo Y estamos en Oxy no included Y bueno, nos quedamos A ver, voy a ver dónde nos quedamos porque ahora mismo no me acuerdo He estado una semanita que no he estado Subiendo vídeos Y claro eh, He tenido un poquillo parado el canal Porque también he estado de exámenes Y Y he estado haciendo práctica Entonces no me acuerdo cómo lo teníamos, pero vamos um, Ya estáis viendo, ¿no? que tenemos bastantes cositas que hacer eh, vamos a comprobar el oxígeno de momento vamos bien esta zona seguramente la cambie vale esto lo vamos a modificar porque está muy mal eh, voy a ver cuántos gérmenes tenemos de momento todo esto está sucio esto también voy a un momentito voy a cambiar voy a quitar el, el sonido del directo porque si no vale eh, Como ya sabéis, todos los capítulos los tenéis antes en Discord, ¿vale? O sea, en Discord, eh, en Twitch, por si me queréis seguir mm, También me gustaría de pasaros un canal de Discord, por si me queréis escribir por ahí O hablarme o lo que sea, para que estéis más en contacto conmigo Pues nada, vamos a ir siguiendo a, a mejorar la base y vamos a hacer una serie de modificaciones, ¿vale? Ahora mismo esto está un poco mmm, muy mal, ¿vale? Eh, la electricidad de momento pues la vamos a dejar así. Pero esta zona la vamos a ir arreglando. Más que nada porque los gérmenes se nos están expandiendo por todos lados. A ver, después la felicidad tampoco es que la tengamos muy amplia. Aquí vamos a hacer una zona de cultivo cuando se pueda. Y nada, nos vamos a poner a ello que me estoy enrayando demasiado vale, voy a dar preferencia a los sin eh, o Dublin como ya sabéis eh, lo podéis llamar como, como queráis y eso de momento voy a ir cancelando algunas acciones más que nada porque si no se me vuelve loco y no se me centra esto le voy a poner una puerta porque si no me empieza a contaminar todo la puerta y aquí está esto siempre intentar dejarlo en una zona hermética, ¿vale? Porque si no empieza a contaminar eh, el aire y os fastidia. Ya tenemos también los bloques estos de oxígeno, que los vamos a ir colocando alrededor de, de la superficie esta, eh, para pa poder tener eh, más oxígeno en la base. Aquí igual, también lo vamos a ir poniendo en la zona eh, del suelo. Para que vaya el oxígeno subiendo para eh, subiendo, ¿vale? Entonces, eh, todo esto lo tenemos que liberar. Y aquí tengo un montón de cosas que recoger, pero vamos, que eso vaya, que lo vayan recogiendo poco a poco. Después vamos a mejorar también la zona del baño. Entonces, eh, esto que me lo hagan. Esto también me lo, me lo quitas. Y por aquí. Eh, me gustaría de subir a esta zona para coger todo el, el hierro que tenemos Así que de momento esta zona la tenemos bien oxigenada Tenemos también un montón de comida, ¿vale? Y agüita por aquí encima Tenemos que evitar esta zona Y, y poco más Si nos encontramos algún geyser, estupendo Esta zona eh, está bien, pero no quiero meterme más que nada porque hay gérmenes Entonces Vale, eh, ya tenemos Tenemos cuatro sins Y las prioridades ahora mismo Vale, esto es la alimentación eh, Las calorías que consumen cada uno Y los ciclos Vamos a ir cambiando a personas de ciclo ¿vale? Vamos a ir añadiendo un ciclo nuevo y me voy a traer a dos aquí a este ciclo, entonces eh, por ejemplo quiero que duerman eh, por la mañana pero aquí me vas a poner esto y los ponemos igual yo siempre los pongo que, que descansen eh, dos veces y que vayan al baño por lo menos o, o, eh, esto no que vayan al baño por lo menos otras dos, más que nada para que no se me meen encima después también les doy un poco de libertad y ya pues que me empiecen a trabajar y esto aquí también lo vamos a modificar ¿vale? y vamos a ponerle también dos días de descanso y un, una hora de baño así que esto lo voy a modificar y ya estaría listo eh, la hora de descanso la voy a poner aquí y esto también, ahí. Ahora ya estaría perfecto. Entonces, eh, nos lo vamos a traer aquí. Y a este también lo vamos a modificar. Nos lo vamos a traer abajo. Pues ya tendríamos dos turnos. Y ya estarían todos eh, trabajando. Una vez que se termine. Eh, vale, las prioridades de ahora mismo. Vamos a modificar también las de este. Que tenemos que sean sus prioridades. A esta también la vamos a subir. Y esta. Esta también. Y estas también las vamos a ir subiendo, poquito a poco. Todas las prioridades, pues las vamos a ir subiendo. Vale, eh, se me han meado otra vez de nuevo. Entonces, voy a ir limpiando. Porque si no, eh, se me sigue contaminando todo. Vale, a ver qué nos ofrece de nuevo. Mm -mm, dos sim, vale, tenemos comida Y tenemos nuevos sims. Ok eh, Vale, estoy viendo que se me ha cambiado el menú a, a, a inglés Pero bueno, no pasa nada eh, Vale, tenemos doctor mm, Farming, constructor Ok Pues De momento no me voy a coger ninguno Más que nada porque con cuatro me, me vale Y me sobra y voy a intentar eh, mejorar esto, ¿vale? A ver, eh, aquí quiero que me des prioridad porque se me está contaminando el oxígeno. Y esto es malo. Ahí, las prioridades, por favor. Entonces, el oxígeno le vamos a dar prioridad 100%. Y también a, a que me limpien todo esto porque si no me van a estar contagiando las bacterias por todos lados. Y no, no quiero. Vale. Creo que no se está escuchando el sonido del juego. Voy a... A ver. Mm -mm -mm. Del, del Discord que eso, a ver vale, ahora ya sí se escucha perfectamente, ¿no? bueno, pues a ver si terminan con las prioridades ahora lo que vamos a hacer es eh, nueva zona por ejemplo, la del baño nos vamos a hacer las habitaciones vale vamos a intentar de organizarnos un poquito porque ahora mismo que estamos un poquito en la, en la... chusta entonces nos vamos a hacer aquí una zona de eh, vaciado de germenio quiero eh, eh, eh. esto no esto no me lo hagas Y aquí nos vamos a hacer la zona de, de, cu, de cultivo, ¿vale? Entonces esto lo vamos a ir poniendo ya cerrado. Y aquí yo espero que me entren cuatro. 1, eh, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro. Creo que lo he hecho uno más grande de la cuenta. Pero bueno. Aquí de momento no tengo nada investigando, así que me voy a poner a investigar porque nos hace falta. Eh, vale, aquí tenéis todas las ramas y ahora mismo nos vamos a poner a hacer la agricultura que ya la tenemos hecha, perfecto. Entonces vamos a ir mejorando eh, la electricidad, vamos a ir que, que investiguen y ya está. Ahí Entonces, mm, mm, mm. esto me lo haces por aquí, ahí y ahí, este no hace falta, eh, me construyes esto de aquí, bueno, con esto y, esto. y ya cuando me haga eso me construyes algo. Esta zona ahora la modificamos ¿eh? pero poquito a poco. Vale, ya tenemos todos los conductos, perfecto. Aquí nos vamos a hacer más respiradero. Yo os recomiendo que os hagáis uno cada cuatro bloques. Porque así podréis eh, oxigenar perfectamente la, la zona, vaya. Aquí no le vamos a poner ninguno, porque no quiero que, que el oxígeno contaminado, ¿vale? Porque esto tiene gérmenes, el oxígeno este, me va haciendo dióxido, no quiero que se me pase aquí, ¿vale? Entonces, ahora mismo esta zona está un poco mal, y esta también, pero vamos que la, la me, vamos a ir mejorando. A ver, entonces, esto aquí me va a fastidiar un poquito entonces me voy a hacer otro aquí y ya estaría eh, y aquí le vamos a ir poniendo las puertas para poder mmm, garantizar que la, los gérmenes pues no me vayan estas zonas de aquí también las vamos, la vamos a ir poniendo igual vale con bloques de esto de respiración estos bloques pues te permiten pasar el gas pero no los líquidos Tenéis distintos tipos de bloques, ya lo iremos desbloqueando poco a poco. Si no habéis conocido nunca el juego este, mira, ya tenemos también la válvula de líquidos. que ahora después la utilizaremos, pero todavía no. Entonces, mmm, vale. Las habitaciones las tenemos aquí, vamos a ir siguiendo haciendo habitaciones hacia arriba y los baños los vamos a ir mejorando. Quiero... Mmm, mmm, mmm, esto vamos a hacer mmm, de momento. También la, la, la sala de, de cultivo Para poder ya tener cultivo Y aquí nos vamos a dejar Tres, vale okay, Esto de aquí fuera Vamos a poner también una puerta Y ya tenemos también nuestra zonita más o menos preparada Cállame esto por favor Entonces, eh, ah, vale, porque no tenía esto de aquí. No nos da la habitación. Mm, mm, mm, mm. Pues esto es un poco putadilla. A ver, dame prioridad de aquí, aquí y aquí. Aquí aquí. Y el baño lo, lo vamos a poner. Vamos a ir poniendo más. Vamos a poner otro aquí y otro más, hay, y así ya tienen los dos este todavía no me llega vale bueno, esto queda así un poco como el culo Pero no pasa nada Mientras que no haga La buena respiración, ya está, nos vale Voy a subir otro bloque más A ver si me lo puede construir el de aquí arriba Porque Si no, nos da la, no nos da la habitación Y los baños que me lo haga igual esto también, que me lo desatasque ya. Y nada, pues lo de... de um, a demolirlo. Vale, ya estamos construyendo el baño, entonces esto lo vamos a poner a que nos lo aspiren. Eh, nos va a demoler eso. Y ahora ya cuando tengamos aquí, pues que nos construya. Voy a poner aquí una escalerita, más, más que nada, ya que se me, me quede ahí un sin y se nos muera. Y no quiero que se nos muera todavía ninguno, vamos. Vale. Entonces esta zona está ahora mismo fatal fatal porque tengo aquí gémenes por todos lados botellitas de todo esto a ver si le puedo dar también prioridad ahora mismo estoy eh, cansándolo sin hacer un montón pero bueno a ver, que vayan más rápido porque si no no terminamos hoy. aquí también recogerme toda esta zona vale ahí ahí que vayan construyendo poco a poco Ahora no haremos aquí una escalera, ¿eh? no os preocupéis. O, o ponemos. Bueno, aquí no sé yo. Si sí pone una puerta. Nos hacemos aquí una escalera y ya está. Ok. Vale. Eh, las aguas contaminadas las vamos a poner aquí. Y le vamos a dar también más prioridades. Para que nos, vaya, nos vayan echando todas las botellas aquí abajo. Así ya vamos a tener los gérmenes en una zona y nos vamos a librar de ellos. Nada chicos, yo espero que os esté gustando De verdad que haya vuelto al canal Y muchísimas gracias por todo el apoyo que está teniendo Tanto el canal de Discord O sea, de Discord Perdonad si, si me sale Discord pero es un poco tarde ya Y estoy un poco cansada Entonces mmm, Que muchísimas gracias por el apoyo que está teniendo el canal de Twitch Tanto como el de YouTube somos ya más de 3300 y la verdad que se agradece un montón que, que esté teniendo tanto apoyo y la Granja de Oro, no, siendo pasado ya tres años, aún se siga viendo y a mí lo que me sorprende es que mucha gente eh, le gusta realmente el, el contenido y la verdad que o, os lo agradezco un montón. De que estéis ahí los días que subo vídeos y que me apoyéis. Y, y nada, que no os cuento más milonga <risa> Que eso, que muchísimas gracias, chicos. Nada, vamos a ir recogiendo todo esto. Y las prioridades pues las vamos a poner... Los vamos a poner ahora mismo un poco locos, pero bueno. El oxígeno yo creo que se me está yendo... Vale, se me está mejorando un montonazo el oxígeno, perfecto. Tenemos todavía las piedras estas Vale, aquí creo que tengo otra No, aquí ya esta se me ha Se me ha desaparecido, pero tengo todavía Estas de aquí que estamos recogiendo un montón de oxígeno Perfecto Ok, ya tenemos también comida eh, Las bombas de oxígeno de Aquí también, que están ahora mismo A full, perfecto Y a ver si nos podemos Cargar los bichos Porque los bichos también nos sueltan gérmenes Y no quiero más gérmenes entonces todo esto de aquí todas estas zonas que tenemos mira cuánto me hay ahí los meones esto no veo que mmm, mmm, toda esta zona también la voy a preparar ahora cuando haga aquí baje porque mira todo lo que tenemos aquí mientras que no toque el, el limo no pasa nada vale entonces esta zona la vamos a dejar tal cual y aquí que nos vayan... recogiendo a ver si nos recogen todo lo que le he pedido para liberar un poquito de espacio y quiero ver... vale ya hemos terminado de... de investigar también entonces lo vamos a poner ahora a investigar el, la zona de limpiado de aire más que nada para que... Para mejorarlo, para que no, no se nos cuele ningún germen ni nada. Vale, ahí van recogiendo poco a poco. Los gérmenes los vamos a limpiar también. Les voy a dar. A ver que me lo vayan recogiendo. Y esto de aquí también. Vale, esta zona ya la tenemos bastante limpia, perfecto. Eh, los contenedores sí están bastante mejor puestos, más que nada, porque con la puerta ya no se me van colando los gérmenes. Y eso sí es verdad que hay que tener mucho control de los gérmenes porque siempre Vale, esto lo vamos a poner dirección hacia aquí Vale, la, la indicación de la flecha indica que el SIN cada vez que pasa por aquí eh, Dependiendo de la dirección Pues se tendrá que lavar las manos cuando esta agua sucia esté completa, ven, irá el SIM y la vaciará en este sitio. Vale. La prioridad ahora mismo, ok. La voy a bajar aquí porque no, no hace falta tener la, priori, la prioridad tan alta. Esto también me lo van a ir haciendo ya. Entonces así que perfecto. Y ahora mismo eh, vale, van a ir bajando las prioridades, pero poco a poco. que tenemos muy pocos sin y la comida la hemos estabilizado así que nos vamos a coger a otro y bastante malos los que nos han tocado pero me voy a coger al doctor <coughs> y así ya lo tenemos para pa cuando nos hagamos ahora el área de de los médicos. Entonces, ya podemos subir a otro dupling. Y lo vamos a poner de enfermero. Ahí está. Nos vamos a hacer a la sala también. Ah, vale, 25 minutitos, perfecto. La zona de comida, esta zona de comida la vamos a quitar de aquí porque esto eh, tiene gérmenes. Entonces. ¿Dónde recomiendo yo de que os hagáis la zona de comida? En una eh, zona donde no haya pro problemas, por así decirlo. Entonces, esto de aquí está bastante mal. Oxigenado. Oxigena, vale. Tiene poco oxígeno. A ver, para que no, el que no me entienda. Eh, mm, vamos a ir colocando también por aquí el suelo, las trampillas. Espérate, aquí que me he equivocado. Entonces. La vamos a ir poniendo de cuatro vale 4 eh, 4, vale nos vamos a hacer también el comedor para tenerlo ya listo eh, sería un 2, 3, 4 aquí iría, porque aquí me he equivocado y he puesto una de más entonces, esto de aquí eh, lo elimino esto también lo elimino y y aquí iría 4, vale en el de 3 porque después le vamos a poner estatuas y, y un montón más de cosas ahora, ahora nos ponemos con la electricidad y todas estas cosas vale ya tenemos también la bomba la bomba eh... esto lo he puesto bastante mal porque aquí se me puede colar el pero no creo vamos okay. vamos a poner también la bombita esta que pasa que este agua se me va a contaminar y no es bueno también nos vamos a hacer también el circuito de agua que todo esto vamos a poner de momento eh, lo vamos a poner así para que cuando pongamos la mejora de, la, de los cultivos se nos vaya el agua por aquí el agua sucia y entonces me salga otra eh, eh, eh, por aquí y ahí ya estaría todo conectado ¿vale? otro más ahí. ya cuando ponga la, la zona buena ya tendremos toda esta electricidad o sea, toda esta electricidad eh, que estoy viendo la zona de electricidad y nos vamos a hacer también una aquí porque aquí se nos acumula eh, mucho más más electricidad entonces las todo esto lo vamos a, a mover y lo vamos a demoler y nos vamos a poner eh, o sea vamos a poner aquí la zona de las baterías vale vamos a poner esta zona para para tenerla y ahora ya mejoraremos también todos los contenedores Vale, ya tenemos también la zona de investigar eh, eh, eh, nos vamos a poner vamos a ir haciendo todos los del tier 1 ¿vale? los del tier 1 digamos que son los iconos estos en azul, ya los del tier 2 son los de los mora, que ahora también los investigaremos, tranquilidad poquito a poco, que el, este juego es digamos para tomárselo con tranquilidad que nos vayan construyendo esto todo esto ya lo tenemos listo y aquí vamos a poner todas las baterías vamos a poner una, dos, tres y esta la, va, la voy a mover vamos a poner cuatro baterías entonces todas estas baterías nos van a estar dando electricidad a esta zona mm, -mm.